En el día de hoy el movimiento popular Franco Macorizano inició la protesta, las movilizaciones sorpresa en busca de que aquí el señor fiscal sea destituido ¿Por qué? Porque no ha cumplido con este pueblo no ha cumplido con el movimiento popular de dar a conocer el nombre de los asesinos de Mario Vladimir, la antigua Valdera Es una pena, señor fiscal, que usted mismo fue el primero que salió protestando cuando dijeron que fue con una chilena, y usted decía, no, fue con una escopeta. Señor fiscal, ¿dónde está la escopeta? Que usted mismo anunció al pueblo de San Francisco de Macorís. Y también hacerle un llamado a los funcionarios, que ellos son los únicos responsables de que este pueblo se movilice, de que este pueblo se levante y de que este pueblo llame a huelga. El Ministerio Público no ha querido presentar a los policías asesinos al cambio. Se ha hecho cómplice con esa actitud de negación de justicia. La paz de San Francisco de Macorís depende de la permanencia del fiscal policía que tenemos, Reggie Victorio Bay. Si no lo destituyen, este pueblo continuará en la calle. Pero no solo que lo destituyan, sino que si no se construye el Hospital de Especialidades, que lo han anunciado tantas veces y que iniciando este año... Eh, hicieron hasta ruedas de prensa para decir que se iba a construir Ya vamos por el mes 4 y no se inicia Si no se construye la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan La Cañada Grande, si no se construyen las calles y las aceras Los sectores populares y las urbanizaciones Si no se instala el circuito 24 horas San Francisco de Macorís se convertirá en un pueblo de lucha, de movilización Radicalizándola cada momento, eh, en todo momento y en todo lugar eh, por mucho tiempo. O sea que las autoridades tienen la pelota en su cancha de resolver los problemas que están planteados y de destituir al fiscal rey y Victorio para que se propicie la paz y podamos ver a los policías asesinos en el banquillo de los acusados.